Un honor, una grata alegría poder comunicar a todo el país. Este hombre, este muchacho, es el hombre que nos regala entonces la primera medalla de oro de estos Juegos Suramericanos. Conrado Moscoso le brinda la más grande de todas las alegrías al país. Después de hacer un gran esfuerzo en esta jornada, el primer set que había impuesto por 15 a 10, en el segundo, el también boliviano, pero que esta vez defiende los colores de Colombia, Mario Mercado se repuso y venció por 15 a 11. Y finalmente, en el tercer set y el definitivo, Conrado Moscoso se pudo imponer por 11 puntos a 6 al boliviano Mercado. Y de esta manera, Bolivia consigue su medalla de oro, los abrazos. ...dentro del campo de juego... ...las fotografías... ...la gente que no para de alentar... ...a quien también va a buscar la medalla de oro... ...en el racquetball ...en dobles... ...junto a Roland Keller... ...la emoción... ...de Conrado... ...medalla de oro también... ...en los Panamericanos de racquetbol en Tebuco... ...besando a la tricolor... ...la más grande emoción que vivimos entonces... ...lo habíamos esperado... ...toda esta semana conseguir una medalla de oro, finalmente podemos tener este honor, finalmente podemos tener lo más ansiado, la máxima aprecia vamos a escuchar de fondo lo que ocurre con Corrado Moscoso, que se va dirigiendo también todo eso, a todo el país. agradecido con Dios, con toda la gente que viene a darse cita, agradecido con, con cada una de las personas que me está apoyando, sobre todo eh, con Dios, con el señor de Maica, mis angelitos que están arriba, mi abuelito, mis dos tíos, mi familia quería darse cita, muchísimas gracias, muchísimas gracias por el apoyo a ti, por toda la cobertura, muchísimas gracias. corrado primera medalla dorada, se complicó bastante, ¿no? Se complicó bastante aquí en segundos segundo. No, no se, no se espera más eh, en, en una gran final, la verdad que es muy complicado poder llegar a esta instancia. Mario, un gran jugador, un gran contrincante, es, es muy duro, no es muy duro, pero creo que las ganas al final, ya las ganas eh, de salir adelante, eh, era más... El corazón jugó sobre todo, no creo que me gustó muchísimo más. Y viva Bolivia. María. Viva siempre. Ahí las palabras de Moscoso, Conrado Moscoso. La alegría, la satisfacción por, también por parte de toda la familia. Por supuesto, no podría ser de otra manera todo lo que va ocurriendo. Imágenes emotivas, imágenes que todos los bolivianos nos hacen inflar el pecho entonces.